Buenas amigos Un momento, un momento que tengo que hacer lo tengo que hacer nada fatal tengo que cambiarle las cuerdas y ahora eh, evidentemente ah, mirad, mirad que qué cookie de los chinos bien tenemos que hablar de varias noticias de los videojuegos por supuesto no todo va a ser natalios eh, ratas calvas y, y esas cosas sí. Tenemos que tocar varias cosas como por ejemplo que se ha filtrado... Bueno, se ha filtrado. si o Sif ha mostrado un tráiler de su nueva aventura que se llamará The Forsaken Hunter. Vale, aquí estamos viendo una imagen de un barco. ghost. <laughs> Ferry's this way, mate. In case you didn't know. You don't want to miss it. Them rates don't mess about. Uh, make sure you hold that ferry for me, friend. We've got one more passenger here. <sighs> Or you could just sit there and spend some more time here. Not me, though. I'm headed back, to the land of the living. Well, well. Uh, uh, It would seem that our friend has delivered. Just as we planned. Not so fast, old oh boy. You're not going anywhere fue personal merrick pero you have information that we need and you're going to tell us everything. bueno pues esto es eh, esto es de Forza hunter vale me quedo también con, con las puntuaciones, por ejemplo, que están poniendo en generación Xbox. Eh, Fobia le han dado un 7,5. A ocide le han dado un 7,3. A MX eh, contra ATV Legends le ha puesto un 6. Y a Capcom Fighting Collection le han puesto un 8. Bueno. Eh, si queréis un juego gratis y que tampoco ocupe mucho en vuestro PC eh, podéis encontrar eh, inter inter esta, estallaria interestallaria es como in, interestalia pero pues pues así pero con dos Ls así que parece que han hecho como una especie de de, de, de mal juego de palabras o se han, han alargado mucho la, el título pero bueno el juego pinta bien, pinta mal lo podéis encontrar en Epic Games Store y lo tenéis completamente garantudito nada más que tenéis que entrar pum, y ya está ¿de qué va? dirige una flota de naves que vagan por la galaxia en busca de aventuras, ganancias te verás obligado a tomar decisiones difíciles mientras te enfrentas a naves estelares o interestelares, no sé, es, es otro tiempo, pero bueno, eh, anomalías espaciales paralizantes e intri intrigantes, sí, claro, ya, ya estoy intrigado ya, de hecho, eh, extraterrestres, ¿no? Claro, si está fuera de la tierra, eh, ya, esto fuera de la tierra es extraterrestre, claro. Cuando su flota se enfrenta, se enfrenta a una perdición segura. Debería ordenar a su tripulación que realice reparaciones críticas mmm, o presentarse en sus estaciones y aumentar su flota. Yo, de antemano, mmm, preferiría eh, salir corriendo y dejar a todo el mundo atrás y que den por culo, a la puta base, llena de aliens o lo que carajo sea pero, bueno habrá que intentar defender a la flota bueno todo juego, todo juego tiene su diversión no creáis que es una crítica ¿eh? pero bueno ahí lo tenemos, y en cuanto a Ubisoft Ubisoft, hay que hablar de Ubisoft sí, porque va a presentar algo, que puede presentar hombre, ya hemos visto eh, mucho Assassin's Creed, el último el Valhalla, por lo tanto mmm, como que no, no creo que tengan nada de Assassin's Creed por ahora, de Far Cry pues tampoco, porque ha salido hace poco el Far Cry 6 y a no ser que hagan lo mismo que el Down Power de coger el mismo mapa y ya sabéis, eh, y sacarte otro juego no creo que sea Far Cry 6.5 lo que te vayan a sacar. Pero bueno, eh, crucemos los dedos a que sea el juego que dicen aquí en generación Xbox, que sea Avatar. Y si puede ser, como dicen también aquí, ver algún adelanto de Star Wars, molaría mucho. O incluso, eh, ¿qué están preparando los creadores de edificio? Imaginaos que. Que, que estén bastante adelantados y ya te puedan enseñar cómo va a ser el de División 3. Juegazo de División, por cierto. Eh, desde aquí le mando un, un beso a, a esa Santa Nariz y a ver si coincidimos y jugamos a, en el de División 2. Bien. Sigamos también ahora con Capcom ya sabéis eh, mi relación amor y odio por algunas cosas que hace Capcom porque Capcom hay veces que hay que cogerlo con las pinzas y pues el análisis de Capcom fighting collection vale Vampire Hunter eh, eh, tiene, eh, qué más tiene, bueno, los Street Fighter, Pocket Fighter, eh, no lo veo mal, no lo veo mal, lo veo un buen rec un recopilatorio con todos los juegos, aquí pone un poquito más, pone el resto de lista, lo componen Dark Stalker 1, 2 y 3, o sea, está bien cargado de juegos, espero que no tengas que comprar uno por uno como en el otro capcom Collection. ¿Eh? por eso digo que con capcom hay que tener cuidado porque lo mismo te hace una cosa que te hace otra me entendéis yo, yo compré un, un eh, el capcom Collection arcade retro arcade y cuando entro en el juego Resulta que nada más que tenía uno y que el resto para desbloquearlo tenía que comprarlo. Que sí, que valía 89 céntimos y que polla me importa. Pues a ver, a ver, a mí me lo vendes con todos los juegos, no me lo vendas así. Si este va a ser de esa manera, pues eh, lo siento. Aquí, ¿qué es lo que hablan? que dice que es muy bueno en generación XBOX, dicen que lo mejor es la selección de títulos entre lo conocido y lo oscuro eso eso ahí le tengo que dar la razón porque se ve que hay un montón de juegos de Capcom eh, también mmm, un poco desconocidos pero que igualmente son muy buenos la impresionante cantidad de arte que se puede encontrar en el museo, es decir que tienen una especie de... Mmm, de museo donde han hecho una librería con todas las cosas que se han publicado del juego y eso está guapo las opciones de filtro para la visualización muy bien en el caso porque estás emulando juegos muy antiguos a lo mejor quieres verlo en su formato original o los quiere ver eh, un poco más suavizado y mejorado. Sí, espero que esa función esté bien trabajada. Lo de los filtros para la visualización, porque en eso consiste el apartado online. Si me dice que el apartado online está bien, es que habrá cosas que se puedan comprar. Vamos a ver qué. Lo peor, el menú de selección de juegos podría estar más logrado. Bueno, es un cambio de. Pues pueden hacer un apio de, de skin en todo caso, pero. De, no sé. Da igual, mientras que sea entendible y puedas acceder a ello fácilmente, vale. Ahora que me digas que eh, podría estar más logrado, pues, oye, bueno, pues, pues, hazlo tú. La inclusión de algún título de, en 3D hubiese, le hubiese agregado un plus a, sí. Sí, sí, este juego no, con, no contiene ninguno de los juegos eh, que ya se pueden considerar incluso retro eh, dentro del, del catálogo de juegos un mmm, punto muy negativo muy negativo coincido con, con lo, lo que dicen los de generación Xbox en cuanto a lo peor por lo menos de no haber incluido ningún título de 3D que los hay de Capcom, o sea, podrían haber metido muchos juegos, sobre todo de, lo que sé, de la PCX, sí, o sea, que podría haber metido de la PlayStation, GameCube y Dreamcast, que eran las tres que habían en aquella época. Bueno, sigamos pues con con otras antes de que antes de que se acabe el tiempo. Hay un gameplay extendido de The Last Case of Benedict Fox te llegará a Xbox Game Pass, por supuesto, y el Team Xbox reconoce ser consciente de un problema que ha habido con bastante frecuencia, el tema de la barra de búsqueda, que cuando pones una, una, por ejemplo, aquí ponen una Dead Cells y sin embargo te, te, te sale Marta is Pitbull, Blockman, son cosas que no cazan con la búsqueda ¿no? entonces ha habido un problema y lo están arreglando tampoco es tan grave ¿eh? que las cosas al final se encuentran y recordad que el Tell My Way eh, está completamente gratis hasta dentro de poco. Eh, yo lo pasé y, y la verdad he de decir que es un juego muy bueno, muy entretenido. Eh, con, una, con una buena narrativa, de hecho en este canal hay un hay vídeos, vamos con la historia, lo que pasa es que muchas veces la gente eh, me dice, eh, no, no hagas eh, bueno pues si no queréis que haga eh, un gameplay o, o ya os habéis cansado de este juego, pues vale, pues ya no. Yo lo voy a terminar, yo lo terminé de hecho. The Quarry, eh, lo he terminado también me gustaría veros, eh, enseñaros eh, el juego eh, ojalá eh, completo y ya sabéis, cortito para que no, o sea que uniendo bien bien Kingdom Con de Iberance supera otro hito en venta y lo celebra con un sorteo un sorteo que eh, consiste en pues dice en una figura entiendo eh, aquí lo pone entramos en, en War Horse Studios y dice hoy celebramos el hito de, de más de eh, bueno aquí lo tenemos el tweet de War Horse Studios que dice hoy celebramos el hito de más de 5 millones de copias del Kingdom Comes Deliverance vendida en todas las plataformas gracias por tu lealtad gana una de cinco figuritas de Henry Diorama cantando, contando, contando, contando tu historia favorita de, del juego ¿no? en nuestro Facebook, en nuestro Steam o en un tweet a continuación fecha límite del 7 del 7 del 2022 una gran noticia para aquellos que, que os gusta sobre todo este tipo de juegos los juegos que van a llegar al gol aquí lo tenéis tenéis el Best of Maravilla Island tenéis el Relicta, tenéis el Trivial of the Rails y tenéis el TURCH LINE hay mucha gente que luego se queja y yo mmm, de verdad eh, quejarse cuando te están regalando regalando eh porque este, estos juegos si, buenos o malos no nos vamos a hacer los, o sea, a, a, como dice el dicho, acaba yo regalado no de millas el diente y si no fijaos en los precios de cada uno, de los juegos. O sea, que te estás ahorrando solamente con uno, por ejemplo, 9 euros. Pues coño, no te quejes. Son 13 euros lo que vale. Es que, de verdad, yo no, no entiendo a esas personas que, que ven eh, los, los juegos y encima todo esperan que que, que que te regalen un, un Far Cry 5. No, para empezar los juegos de Gold solamente incluyen juegos de la 360 y de la primera Xbox no te regalan juegos de la One ni de la Series X olvídate punto, ya está o por lo menos hasta, hasta ahora es así así que tampoco nos vayamos con esas quejas de que, que parece de niño chico de verdad es que parece de niño chico porque dices, coño, te están regando juegos. Tienes una lista de cientos de juegos que más que hicieran los del Game Plus Premium, que al final están gastando 8 pavos más y no tienen nada, nada más que demos. Por favor, eh, seamos un poco sensatos. ¿Vale? No le, eh, Siempre lo digo, hay mucha gente que, que viene... De esa parte de. Ya sabemos, que exigen cosas luego cuando llegan a Xbox que son inverosímiles, como que saquen un juego cada año. Eso eso lo hace Sony y lo hace mediante a coger el látigo y, y poner a todo el mundo a trabajar como, como, como esclavos. Para luego sacarte un juego como el Gran Turismo 7, que luego no lo quiere nadie. Estaba las estanterías llenas el otro día de ese juego. Así que que nadie me diga que es el mayor simulador de, de, de esto, cuando, cuando el Forza Horizon 5 le da 100.000 vueltas. De verdad, 100.000 vueltas. Y que no me crea que lo juegue, que no puede probarlo porque tiene una PlayStation. Mira, mira, lo siento, has elegido mal y nada más amigos, este es el vídeo de, de hoy, así que tengo que ahora añadirle un par de cositas para que sea entretenido, espero veros en el próximo vídeo, hasta la próxima